La narrativa transmedia en la batalla digital por la comunicación entre Rusia y Ucrania, Putin y Zelensky en las redes sociales. Es la investigación que presentamos la doctora Ireide Martínez de Bartolomé y yo misma, Isabel Iniesta Alemán, ambas profesoras en la Universidad Internacional de La Rioja. La guerra de Ucrania ha trastocado muchos aspectos a nivel mundial. Es un conflicto que amenaza no solo a la estabilidad económica, sino que pone en tela de juicio las relaciones diplomáticas y los equilibrios de poder a nivel mundial. Pero además es una batalla activa en la comunicación, lo que lleva implícito un puso por el relato, el imaginario social y el apoyo de la opinión pública, a semejanza de lo que hicieron la radio y los pasquines lanzados por la aviación en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día vemos noticias continuamente en todos los medios y tratamos de entender este fenómeno. La narrativa transmedia es el concepto básico que guía nuestra investigación. Son un tipo de relato en el que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo, en ese proceso de expansión del relato. El objetivo de esta investigación que aquí se presenta es la identificación de la estrategia narrativa de ambos contenientes durante los primeros días de esta guerra. La metodología es una observación directa no participante utilizando como herramienta de observación la aplicación Media Toolkit y Google Trends. Se han analizado publicaciones en redes sociales desde el estallido del conflicto el 24 de febrero, hasta el día 6 del 4, tras la matanza, la terrible matanza de Bucha. Principales resultados. Como vemos en esta mm, grafía en la que se ven las menciones a Putin, a Zelensky y al la hashtag Ucrania Under Attack, hay como mm, dos grandes... Eh, hitos, que es al principio cuando estalla la guerra. Eh, vemos aquí al principio un pico y al final se dispara las menciones, justo después de haber ocurrido Pucha. La narrativa de ambos líderes es muy distinta. Eh, si vemos la, la imagen que transmite eh, Modormir Zelensky es de un guerrero, alguien eh, tranquilo, preocupado, pero muy cercano. Se destaca hasta ahora en la Wikipedia, su labor de actor antes de ser un presidente. Sin embargo, Putin es mucho más lejano. La manera de, de transmitir eh, es con muchísima más autoridad, muchísima más fuerza a un lado y a otro de una mesa, siempre con distancia. Son dos estilos comunicativos totalmente distintos. Estos estilos están pasmando en las redes sociales, eh, las conversaciones van de lo más variado, desde pues, las repercusiones económicas de las sanciones que han tenido, las eh, sanciones económicas contra Rusia y los oligarcas rusos, hasta las reacciones internas dentro de los partidos políticos de cada uno de los países. Aquí tenemos un ejemplo eh, que acaba de, de ocurrir en estos días en, en España. ¿no? Y, y Dentro del mismo gobierno hay como dos, como dos grandes relatos. También queremos destacar, por ejemplo, el uso de las técnicas publicitarias para transmitir el mensaje desde una la masacre de Bucha ha conmovido a los corazones y esto lo ha utilizado Ucrania con una la agencia Luma de Kiev ha sacado esta campaña que hace que visualicemos la guerra como algo cercano, como algo que estuviera ocurriendo. Eh, con los principales eh, monumentos de los países. Aquí vemos eh, el Arco de Triunfo en, en París. Sin embargo, en las, en las búsquedas en Google Trends, si comparamos los cuatro grandes términos Rusia, Ucrania, Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky, vemos que al principio sí que había muchas búsquedas, sobre todo Ucrania y Rusia, pero luego se han ido calmando. De alguna forma no están reproduciendo lo que ocurre en las redes sociales. Esto en cuanto a España, en cuanto a todo el mundo, se ve que hace exactamente el mismo comportamiento, que mantenemos en uno comportamiento. Vladimir Putin es el, el más buscado, digamos, eh, desde el principio y se mantiene, pero han ido bajando el interés eh, de estas búsquedas. Cosa que no ocurre en redes sociales. Si vemos el hashtag Ucrania Bajo Ataque, vemos que sobre todo en Twitter, hay una gran actividad que se despliega a través de eh, hacia el final digamos cuando aparece la matanza de Buncha, que es cuando cambió totalmente la, la narrativa había habido un primer pico de interés luego se había estabilizado y, y esto disparó las eh, las comentarios esto ocurrió, hemos buscado en eh, nuestra investigación eh, las menciones en español, en castellano, por lo tanto, donde más eh, se habla de estos temas en nuestro contexto de investigación, por supuesto, es España y en algunos lugares de eh, Latinoamérica y de Norteamérica. Sentimiento a lo largo del tiempo, como vemos también, se ha vuelto muy negativo al final con eh, la matanza de, de Buncha. Aquí vemos el sentimiento de las menciones referidas a Putin. Al principio, cuando estalló la guerra, eh, más negativas, y luego vuelven a ser muy negativas al final con Buncha. Y en medio, el, el pico de los primeros, fuerzas los primeros ataques, eh, también es, era más neutral. Los top influencers, eh, por número de menciones a Putin, si nos damos cuenta, son anónimos. Usuarios anónimos. Esto puede decir que son las personas más particulares o los bots, también podrían ser, habría que hacer un análisis más profundo. Y los diarios, el mundo, el independiente, el país, el nuevo diario Madrid, ¿sí? son los, las websites son los que más han hablado del tema. En cuanto a las fuentes que hablan de, de Putin, vemos que el 23% es Facebook, el 20% es Twitter y el 22% los websites, las, las medios digitales y los blogs. Aquí nos centramos ahora en Zelensky y vemos que hay una diferencia. Twitter gana con un 30%, el 28% en websites y también repite el mismo esquema a lo largo del tiempo. Al principio hay un pico y al final vuelve a haber otro pico. Aquí hacemos una comparativa, Putin y Zelensky. Y vemos que se menciona mucho más a Putin que a Zelensky. Sobre todo en Twitter están muy igualados. En Facebook, sin embargo, gana Putin de lejos. Los websites están bastante equilibrados, YouTube muy equilibrados, Instagram vuelve a ser más de Putin y Reddit es Putin totalmente. El set of voice, el porcentaje de las veces que se menciona es favorable también a Putin, se menciona muchas más veces. El 57% de las eh, analizadas por Media Toolkit se referían a Putin. Aquí vemos también tres capturas de las redes sociales, completamente de Twitter, en las que se puede apreciar la diferente eh, narrativa que tienen unos y otros. ¿no? La retónica más repugnante y abiertamente genocida de la televisión estatal rusa menciona el primero, es decir, atacando Rusia. Liu Ibaya es una politóloga que tiene muchos seguidores y que ha sido muy atacada porque defiende Rusia, como vemos en el segundo de los, de los tweets. ¿eh? Otro misil fue lanzado por las fuerzas ucranianas sobre la ciudad. Eh, yo y hoy Pedro Sánchez dice para Kiev a reunirse con la responsable de estos crímenes. Como vemos el, el tono es completamente distinto. Y como tercer ejemplo traemos a, a Lupe eh, Proserpina, que es una periodista española que, a la que le han bloqueado la cuenta por eh, meterse con, con Luis Ibaya, eh, pues hablando de digamos de una manera un poco soez, pero desde luego no es un ataque. Este, este ejemplo de Novalex, que es la... la el perfil que ha utilizado eh, Proserpina para eh, resucitar en Twitter es un ejemplo de, de lo que le ha ocurrido a muchos de los que eh, están en contra de Rusia en las redes sociales. Se menciona que hay un ataque fuerte de, eh, los, de los bots para apoyar esta, estos bloqueos, eh, forzando, el, eh, forzando el sesgo del, del algoritmo. Por lo tanto, como conclusiones principales de este estudio, serían las siguientes. Las búsquedas de información en Google perdieron intensidad a los pocos días del estallido de la guerra y la batalla mediática se trasladó a las redes sociales. Especialmente, esto ocurrió en todas las redes, pero especialmente en Facebook, es Putin el más mencionado. Twitter se revela como el principal campo de batalla mediático. Y se está forzando el sesgo del algoritmo mediante uso de bots y ataques directos a los principales influencers favorables a Ucrania. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos sus comentarios, que estaremos muy honradas y muy agradecidas de poder responder. Muchas gracias.